El olivar se pone en pie de nuevo. Tras la protesta en Sevilla del mes de julio, a la que asistieron 20.000 personas, las organizaciones agrarias vuelven a movilizar al sector. Lo hacen porque, a su entender, el gobierno no ha puesto en marcha ni una sola de las propuestas que se negociaron tras aquel 9 de julio. Voluntad política que en ningún momento ha manifestado el ministro Luis Plana... ...porque en todo el verano no ha movido absolutamente ni un dedo... ...o sea de las propuestas que se le hicieron... ...Luis Plana no ha hecho absolutamente nada... ...no ha hecho sus tareas... ...y como no ha hecho sus tareas... ...tal y como se dijo en Sevilla... ...nosotros en otoño vamos a Madrid. coaca asegura que el sector está herido de muerte... ...con los mismos costes de producción que hace 20 años... ...por eso anima a agricultores, jornaleros... ...a acudir el 10 de octubre el próximo jueves a la manifestación. Que finalizará en las puertas del ministerio en torno a las dos y media y hacer un llamamiento a todo el sector del olivar, a, la, a los olivareros jornaleros de, de Córdoba, que está en juego, la vida de los pueblos está en juego eh, miles y miles de jornales que produce el sector de, del olivar y que y decir que si, que si el campo se para, la ciudad pasa hambre. El llamamiento es a nivel estatal, aunque en la provincia de Córdoba son UPA y COAC las que la secundan. Reivindican, entre otras cuestiones, activar el almacenamiento privado, controlar el tránsito del aceite importado, indicar en el etiquetado el país de origen cuando sea extracomunitario y que se considere infracción grave la venta a pérdidas. Los aranceles, además, han agravado la situación. Entendemos que es un ataque directo a España, un ataque directo a la economía andaluza y un ataque todavía aún más directo y más cercano a lo que es la provincia de Córdoba y la provincia de Jaén. Este y otros asuntos son los que los olivareros cordobeses denunciarán el jueves en Madrid.